Buenos días, aquí estamos hoy de nuevo para presentaros la nueva silla de permóvil la M1, como veis tracción central y esta en concreto es la configuración estándar, sin, sin ningún añadido de, con un costo adicional, tiene un respaldo rígido, un poquito incurvado, tiene un chasis rígido totalmente parametrizable tanto en profundidad como en anchura, trae este cojín en estándar, contorneado anatómico, con hondonada pélvica y el contorneado para los muslos, sus reposabrazos abatibles. La rueda de tracción central es neumática en estándar y luego cuatro ruedas macizas. Viene con 8 km por hora, viene con batería de 65 amperios, que le da una autonomía aproximada de 40 km. Es una silla muy robusta porque el chasis es el mismo de la M3, que es una silla de alta gama y tiene una capacidad de carga del usuario de 136 kilos. Luego tiene la particularidad de que los reposapiés se pueden regular tanto en freso extensión como en eversión-inversión y además son súper robustos y por supuesto abatibles. Y bueno, una silla que os animamos a probar y a que conozcáis más de cerca. Muchas gracias.